Hola, muy buenas noches a todos los seguidores del Movimiento Civil aquí en Facebook. Eh, hoy traemos un programa muy especial a, a, este, a este Movimiento Civil que nació el pasado 4 de mayo, como ya muchos conocéis. Ayer tuvimos a un invitado eh, que no es, no es fan de, de Trevijano, pero que al final eh, este murciano encabronado eh, nos reconoció de que el no votar puede ser incluso la mejor opción ante un sistema que vemos que no funciona para nada, está más que, que demostrado. Eh, hoy, eh, Pedro Manuel González López, abogado, jurista, eh, amigo de Trevijano, ha decidido venir al programa. Buenas noches, Pedro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar contigo, Juan. Fenomenal. Uh -huh. Fenomenal. Me alegro mucho, Pedro. Pedro, como ya he dicho, es abogado en ejercicio desde el año 1999. Son ya 21 años, eh, Pedro, de, de ejercicio del derecho. Eso es. Eh, es licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tras completar toda su formación con diversos cursos de, de progrado, colaboró profesionalmente con distintos despachos de, de Madrid hasta la inauguración del bufete que dirige desde el año 2002. Su actividad se centra en el derecho procesal, principalmente, como litigante ante los juzgados y tribunales en las distintas órdenes jurisdiccionales. El querido Pedro Manuel González asesora y participa en prensa, radio y televisión en calidad de experto jurídico, además de ser conferenciante en foros de reconocido prestigio, como pueda ser la Universidad o el Ateneo de Madrid. Es colaborador como tutor en los practicum de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Complutense de Madrid para, los, para la formación de los alumnos de Derecho. Además, porque Pedro tiene un largo recorrido, eh, participa habitualmente como columnista con el Digital Diario Español de la República Constitucional y semanalmente en Radio Libertad Constituyente y Libertad Constituyente Televisión medios fundados y dirigidos por su gran amigo, el jurista don Antonio García Trevijano, con quien mantuvo estrecha colaboración profesional, política y, como ya he dicho, de amistad. Con el maestro don Antonio fundó el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, que no lo confundan con el Partido de Ciudadanos, Amén. en julio de 2007, formando parte de su Junta Directiva como secretario y asesor jurídico desde entonces hasta poco después de su fallecimiento asociación a la que sigue perteneciendo, perteneciendo y con la que continúa colaborando activamente. Así que, Pedro, quisiera darte las gracias por estar en este gran programa de Movimiento Civil. Eh, hablaremos de su libro también, no se preocupe, a medida que vayamos avanzando en la entrevista. Pero la primera pregunta que quería hacerle es, eh, Pedro, ¿cómo ves la situación actual? Bueno, pues uh, la situación actual... Y veo que en definitiva hay un, una quiebra del, del consenso de los partidos, estamos en un momento clave por ello, porque eh, estamos llegando a unos momentos de tensión entre los propios partidos políticos que ponen en peligro la previdencia misma de este régimen de partidocracia que tenemos desde el año 78, entonces, eh, no es casualidad que sea ahora precisamente cuando las ideas de la libertad política colectiva ante esas pequeñas grietas que existen en el consenso del año 78 afloren, eh, no sin dificultad, eh, pero no sean tan, digamos, duramente apagadas por, por, por el establecimiento como existía antes y, y se abran paso de esta manera, pues, pues como, como, como un árbol que, que sale entre las grietas de una, de una roca, ¿no? que es al fin y al cabo lo que pasa con la libertad política colectiva, que cuando se conoce ya no hay vuelta atrás. Esa es la ventaja que tiene. Nadie que haya conocido las ideas de la libertad política, sin traicionarse a sí mismo, es capaz de abandonarlas. Uh -huh. Entiendo, de hecho, en la universidad lo que uno se encuentra son dos palabras que te repiten constantemente los profesores, que son la palabra consenso y la palabra pacto. ¿Qué significa exactamente para ti estas dos palabras y por qué crees que la utilizan tanto en el ámbito formativo, educativo, académico, en España? Bueno, el consenso es la palabra mágica que hay desde el año 78. Y consenso, eh, desde el punto de vista político, tiene un único significado, reparto. Eso es lo que significa, como pacto. Eh, el consenso, yo no estoy en contra del consenso, porque el consenso social es algo, eh, pues entiendo que es útil y necesario, pero es igual de espontáneo. como consenso es como cuando tú me has presentado a ti, eh, a mí, y yo te he contestado educadamente eh, dándonos las buenas tardes, eh, o yo acudir a juicio con una corbata, por ejemplo, esos es son consensos, pero el consenso no, es, no tiene que ser pactado. El consenso son las costumbres sociales decantadas por la cortesía o por el saber estar o por la educación en un momento determinado, ¿no? O social. Eso son normas de consenso. El consenso político es la renuncia a los principios propios, a las convicciones, para sacar algo a cambio, ¿eh? Es el, ese pacto, si bien en lo privado es algo que igualmente no es nada reprochable, y volviendo al ámbito del derecho, o retomando el ámbito del derecho, ocurre en el derecho privado como algo normal, el contrato es algo lógico. El contrato entre partes, ¿no? Claro, en el, en el ámbito público, ese contrato, cuando estamos hablando de materias que no son disponibles por las partes, es algo totalmente reprochable. Yo, por ejemplo, me echo a temblar cuando los partidos políticos hablan de pactos por la justicia. O sea, como si la justicia fuera algo que se puede pactar. La justicia mm -hmm. legal no se puede pactar. Es, es que algo... han extendido la, la palabra hecha por todo el Estado. ¿eh? Se habla... Desde el Estado español, pasando por las comunidades, en el ámbito académico, en Exacto. el órgano jurisdiccional, en todos los aspectos, incluso en la vida diaria. No lo han hecho parte casi de los españoles, ¿no, Pedro? Sí, es así. El, el pacto, como digo, es algo pues verdaderamente... Eh, todos vivimos pactando, quiero decir, en contrato continuo. Desde que uno se sube al autobús y compra un billete, hasta que compra el pan o hasta que contrata los servicios de cualquier profesional. Y dentro del ámbito privado, el pacto es algo normal. Pero pactar sobre lo indisponible, ¿m? eso es una verdadera aberración. Y este régimen lo que ha conseguido es que se tome como algo normal o como una, como un factor auténtico de gobierno. ¿no? Es Yo te comenté, Pedro, disculpa que te interrumpa, comenté, eh, antes de comenzar este programa y se, se lo reitero a, lo, a los oyentes que ya conocen eh, mi experiencia personal. Yo me presenté en política el año pasado, el 26 de mayo, y, bueno, peleé contra, contra el sistema con las armas que uno puede pelear, porque yo soy un ciudadano normal y corriente, pero creamos un partido, creíamos que entrar al ayuntamiento eh, podía permitirnos cambiar, entre comillas, el, el, el sistema, pero cuando empieza uno a estudiar el sistema desde dónde parte y desde dónde viene, se da cuenta que no, que no, no es posible. Y ahí estoy muy de acuerdo con los planteamientos tuyos y también de su gran amigo Antonio García Trevijano, que, bueno, eh, murió hace dos años, murió hace dos años pero que nos dejó una impronta y un conocimiento que ahora parece que la gente, Pedro, está valorando más que nunca. Sí. Yo te quería hacer un, una pregunta, Pedro. Eh, ¿Cuándo descubriste tú eh, que el sistema en España no funcionaba y que no había una democracia representativa, una democracia formal, que, que es el concepto más que, que ustedes utilizáis? ¿no? Sí, bueno, yo, para mí hay una... Hombre, desde luego la vida académica, mmm, tomarla con cierto sentido crítico, eh, sirve, aunque sea para estudiar cosas que se sabe que son mentiras, eh, y, y preguntar sobre ellas y no encontrar explicaciones. Entonces empieza lo que se llama la intuición. Es una intuición eh, que puede dar lugar incluso a la indignación, porque el que se indigna es que no sabe cuál es el origen de sus de su males, nadie se indigna... Por un huracán o, o, o, por, o por una inundación, ¿no? Porque, bueno, en realidad sabes por qué ocurre eso y, lo, y, y se toma como tal. Pero yo tengo la gran suerte de conocer a Antonio García Trevijano en el, en el año eh, 1994 con la presentación de, de su libro, La teoría, perdón, del de, discurso de la República en el Ateneo de Madrid. Y después le conozco en la Facultad de Derecho, donde también da una, una serie de conferencias ah, presentando este libro y tengo la oportunidad de, de trabajar contacto personal con él. A partir de ahí, pues, empezó una colaboración también personal y profesional, igualmente, y, y bueno, esa colaboración que, que, que llega, pues, en lo político hasta el día de hoy. Te entiendo perfectamente. Eh, Te quiero hacer una pregunta, Pedro, porque con esto del coronavirus, ¿no?, el gobierno tomó la decisión de decretar el estado de alarma, como tú ya sabes. Pero te quería preguntar como abogado, ¿crees que actualmente estamos viviendo un estado de alarma o realmente más bien estamos en un estado de alarma encubierto que más parecido a un estado de excepción? No, bueno, yo, eh, desde el punto de vista de la pura justicia legal, este estado de alarma no es tal, es un estado o ha sido un estado de, de excepción absolutamente encubierto. El estado de alarma está pensado eh, para otra cosa totalmente distinta eh, y no implica en modo alguno la, mm, la restricción de, de la movilidad, que es donde se encuentra eh, el límite. ¿no? Eh, lo que ocurre es eh, que acudir a un, a un estado de excepción como legalmente, se había, sería lo, lo, lo que se acomodaría exactamente a lo que materialmente se ha acordado, uh -huh. pues no conviene en primer lugar porque el estado de alarma es el, el gobierno el que pide la aprobación a posteriori del mismo, pero parte de ello, sin embargo, en el estado de excepción es al revés. Y luego, por uh -huh. otro lado, ha habido cuestiones de orden político que trascienden de la urgencia sanitaria que hubieran justificado la aplicación de un estado de excepción y que eh, no se hizo, estoy hablando mm, concretamente del tema de la sedición catalana o, o de la rebelión del independentismo catalán, que si se hubieran adoptado o no se adoptaron porque parecía sumamente grave acudir eh, a un mecanismo como es el estado de excepción. Si ahora se hubiera adoptado directamente ese estado de excepción quedaría en evidencia que aquí mm, el pueblo español es a veces, pues, ciertamente ovejuno en este sentido y acepta eh, esas restricciones a lo que es, pues, los derechos individuales de esa manera y que no habría pasado algo nada en ese sentido, habría sido indisculpable, o se habría visto indisculpable a posteriori que si no se hubieran adoptado medidas de ese cariz para, para circunstancias que efectivamente sí lo precisaban y que excedían de lo, de lo meramente sanitario, ¿no? ¿Crees que esta decisión se ha adoptado de esta forma, eh, debido a que esta partidocracia, oligarquía de partidos o partidos estatales, que llamaba Trevijano, ha ido cada vez aparando más poder, más poder, más poder, hasta que ha hecho que a través del Boletín Oficial del Estado lo utilicen un poco para… no un poco, sino ya bastante, ¿no? bastante descaradamente, para aplicar medidas que son bastante contundentes? y que reprimen, ¿no? la, o restringen, mejor dicho, las libertades de los propios ciudadanos. ¿no? Que más que ciudadanos, diríamos mm. ya que para ellos somos una especie de, de súbditos. ¿no? Bueno, lo hacen sencillamente porque pueden. Esto es la, es la razón fundamental. Se hace porque, porque se puede. Has hablado tú ahora mismo de la utilización del Boletín Oficial del Estado. En cualquier eh, país que exista eh, democracia no existiría un Boletín Oficial del Estado, existiría un Boletín Oficial de la Nación. Porque la finalidad de ese boletín es publicar las leyes y quien legisla es la nación a través del poder legislativo, no el Estado a través del poder eh, ejecutivo, ¿no? que es lo que hay, la mera existencia del Banco Azul, por ejemplo, en los parlamentos lo que te pone de manifiesto es la inexistencia de esa superación de poder y cómo desde allí está diciendo al mundo quién realmente es el legislador. ¿no? Entonces, eh, aquí lo que hay es un poder único y por eso yo creo que incluso hablar de sistema es bastante generoso, eh, lo que hay es un régimen, un sistema eh, existen unas normas para que los gobernados controlen a los gobernantes, en un régimen es al revés, existen unas normas para que los gobernantes controlen a los gobernados, que es lo que realmente sí. sucede en España. Has hablado de que el Boletín Oficial del Estado debería llamarse Boletín Oficial de la Nación porque quizá bueno, de esa manera representaría más el espíritu de, del pueblo, ¿no? Eh, sería más apropiado utilizar la, ese nombre. Es por la por mera distribución de la función legislativa que corresponde mm. a la nación, no al, estado. No es, al estado. Es eso, claro. Lo que pasa es que la utilización de ese boletín, eh, como has explicado, está, de alguna forma, eh, siendo, siendo excesiva y merma, ¿no?, eh, todos aquellos derechos que eh, son adquiridos en este caso por, por la, la población, es decir, en este caso por parte de los gobernantes, y vemos en casos en países como Venezuela o Cuba, donde el boletín se utiliza eh, también reiteradamente, el boletín oficial, y en algunos casos, porque bueno, aquí hay gente que comenta de estos países, de Venezuela y de Cuba, que parece que España se está acercando bastante ¿no? a, a estos regímenes, ¿no? Bueno, lo que tienen en común es tan sencillo como que no hay control del poder, no hay control del poder y lo podemos llamar como, como que la, el problema es esa concentración de poder o la diferencia es cómo se produce esa concentración de poder, pero la relación entre gobernantes y gobernados es exactamente la misma, de la misma forma que hoy en día es la misma relación de poder que existía con el franquismo. Antes uh -huh. un partido único en el Estado y un sindicato único en el Estado, y ahora varios partidos y varios sindicatos, pero todos en el Estado, ninguno de la sociedad civil, uh -huh. no. Entonces, uh -huh. la diferencia, quiero decir, en cuanto a la sustancia, en cuanto a la relación de poder, no ha cambiado en modo alguno. Uh -huh. eh, es eh, Quizás en estos últimos tiempos lo que sí que ha habido es una audacia mayor eh, en cuanto a la falta de disimulo, en cuanto a las formas, pero la sustancia del régimen es exactamente la misma. Hombre, es la misma, lo que ocurre es que también una crisis de mayor nivel, de mayor grado, claro. como pueda ser la del coronavirus, los fallos no de los poderes públicos, de los políticos, se ven a leguas. ¿no? Eh, claro. Cuando toma una decisión, pues te das cuenta de que al final es que no tienen ni, ni la remota idea de lo que están haciendo. Eh, sí. Entonces, cuando las cosas van bien tapan mucha de la gestión que realizan, pero cuando las cosas van mal se ven los fallos de forma más continuada y, como tú bien dices, ni ya ni lo disimulan, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hay conductas, como te digo, esta audacia, que es lo que a lo mejor tiene el Gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo, eh, cuando le dice a un periodista a la cara, eh, ¿quién nombra al Fiscal General del Estado? ¿Quién nombra al Fiscal General del Estado? Dice, bueno, es que se lo hemos… o sea, está declarando de una manera meridiana de dónde proceden y de quién depende. La justicia, en este caso el neutral defensor de la, de la legalidad pública que debería ser el fiscal general del estado. El hecho de nombrar a una eh, señora que era ministro eh, de justicia, nombrar la fiscal general del estado, pues tampoco dice mucho en cuanto a esas formas, pero lo hacen porque lo pueden hacer, como te decía antes, y antes también lo pudieran haber hecho. De hecho, eso no cambia la existencia misma de que la mera existencia de un ministerio de justicia impida la independencia judicial, cómo va a ser la independencia de la justicia si depende de sus dineros de, de, de, del Poder Ejecutivo o depende jerárquicamente de ese Ministerio de Justicia o de un Consejo General del Poder Judicial que es elegido y designado por los propios partidos políticos. En realidad, esa sustancia está ahí desde el año 78. Ocurre que la audiencia, o sea, la audacia de Sánchez, en este sentido, o el descaro, pues eh, lo evidencia. Yo eso, francamente, no lo veo como algo negativo, sino que abre bastante los ojos a todo aquel que lo quiera ver, puesto que ya no tiene ni siquiera que molestarse en investigar o en estudiar a no, Montesquieu ni nada por el estilo, sino que simplemente lo puede ver eh, con simplemente... Pues, Exactamente. Sí, bueno, informar a todos los oyentes que ya hay bastantes personas en directo podéis tener la, la oportunidad de preguntar a Pedro toda aquella duda que tengáis sobre el movimiento MCRC que él fundó, sobre su amistad con Trevijano, que también veo que hay gente eh, comentándolo por aquí. Fundarlo fundó Antonio. Yo le yo estaba con él en ese momento, pero vamos... Eh, equiparar... Bueno, fuiste partícipe ¿no? de, <risa> Antes, de la fundación, ¿no? ¿Eh? Sí, fuiste sí, partícipe sí. de la fundación, ¿no? Sí, sí, sí estoy en eh. la fundación el del MCRC, pero vamos... Quien funda el MFRC es Antonio García Trevijano, esto es, es así. Pues, Perfecto. Bueno, eh, Pedro, me gustaría porque antes en eh, la presentación que te he hecho, esa, esa reseña sobre tu vida personal y, y bueno, tu experiencia profesional también, eh, me, no, no me ha dado tiempo no hablar de, de lo que sería tu libro, pero te dije que lo íbamos a, a incluir en un espacio a la hora de, de, de hacer la entrevista. Eh, Pedro, para el que no lo, lo sepa, es autor del libro Justicia en el Estado de, de Partidos, que obedece a encargo del propio García Trevijano y es prolongado por don Dalmacio Negro Pavón. Eh, así es, eh, donde analiza la situación de dependencia o el entramado que existe entre la organización judicial de los poderes políticos, describiendo los lazos de dependencia y la forma de acabar con ellos, porque... Eh, como tú bien explicas, eh, y eso lo he obtenido un poco de, de un resumen de ese libro, tengo que leerlo, eso sí te lo, te lo digo, tengo que comprar ese libro y leérmelo, eh, ahí hablas de que el poder eh, legislativo, el poder ejecutivo son los poderes del Estado, pero que el órgano jurisdiccional eh, no es un poder, eh, es decir, la justicia no, no está enmarcada como un poder del Estado, sino que es algo que depende del Estado y que el Estado pues actúa como una especie de eh, rama, o sea, a ver si, si, si puedo explicarlo, hace de, de contrapeso para mantener a, a, ese, a ese órgano, ¿no? Un poco lo sustenta, diríamos, en, eh, en términos que la gente pueda entender. Entonces me gustaría, eh, Pedro, tú que eres autor de ese libro, que nos describieras un poco, qué analizas y qué hablas en él. Bueno, yo lo que intento es uh, simplemente... Eh, con, ...con casos del día a día, con asuntos judiciales que han trascendido bastante a la opinión pública... ...demostrar eh, por qué se dan esas situaciones que pueden parecer paradójicas... ...para, alguna de la, para, para quien, quien las ve, ciertas noticias sobre el ámbito de la justicia en la televisión... ...y por qué, dónde está la causa de, de aquello, ¿no? que es precisamente lo que acabas de decir... ...teniendo claro, como bien has dicho, que los poderes políticos del Estado y de la Nación pues son del Estado el Ejecutivo y de la Nación el Legislativo, y lo que es el judicial en realidad es una facultad jurisdiccional del Estado que, mmm, que lo que tiene que ser es neutra, arbitral, no casi nula, que decía eh, Montesquieu. Bueno, pues yo ahí en el libro, mira, el libro, la génesis del libro es, como bien decías tú, Antonio García Trevijano, lo que cuando empezamos también con el Diario Español de la República Constitucional, me encargó una columna que en principio se llamaba Poderes Inseparados para tratar todos estos temas de la justicia ¿no? y demostrar el sometimiento y la dependencia de la justicia a los poderes políticos. ¿no? Eh, bueno, pues más de 500 eh, se hicieron ya artículos de esto y en un momento determinado ya me dijo que eso había que sistematizarlo y que había que... Eh, convenía hacer un libro monográfico sobre esta cuestión. Yo, en principio, lo que hice fue recopilar, pues, por temas a los que dedicaba esa columna, pues, cuando hablaba de la Fiscalía, Fiscalía, un capítulo, Consejo General del Poder Judicial, pues, o, otro capítulo, eh, y, y, bueno, pues, así lo hice. Yo se lo enseñé a Antonio y lo que me dijo es que eso no era lo que él quería, que lo que él quería era un, que fuera hilado, que fuera novelado, que fuera, eh, sí, manteniendo esa estructura sobre eh, aspectos de la justicia y, y por títulos, pero que todo tuviera una continuidad, ¿no? Y finalmente fue ese proyecto que ya finalmente eh, sí le dio la luz verde el que dio origen a, a este libro. Desgraciadamente eh, no pudo prologarlo porque falleció antes, pero bueno, pues está ahí el prólogo de Don Dalmacio Negro, que yo creo que es lo más valioso del libro, Es decir, si el libro merece la pena, desde luego es lo, lo fundamental y el tesoro del libro está en el propio prólogo, es así? Uh -huh. Le quería hacer una pregunta porque vemos que últimamente hay personas que están hablando de la libertad política colectiva. Eh, uh -huh. En algunas ocasiones lo hacen porque son conocedores de, de vosotros y de todo lo que habéis podido realizar a nivel intelectual en España. Y otros lo hacen un poco, quizás, no, no sé, ¿eh? Les Lanzo aquí este comentario por eh, ganar seguidores o aprovechar un poco la, la situación, no lo sé. Eh, también a lo mejor es porque se han dado cuenta más tarde, uno nunca sabe. Lo que sí le quería preguntar es si conoce la figura de, de Jesús Candel en Andalucía, eh, lo, que, lo que ha hecho allí. Eh, porque él se ha manifestado en contra de la, de la sanidad pública y ahora pues, defiende un poco esta idea de la, de la libertad política colectiva. ¿Qué Voy a decir que a mí todo el mundo que venga a defender las ideas de la libertad política colectiva, pues estupendamente. Eso lo que viene a significar no es, es un síntoma de lo que hablábamos antes, al principio, cuando empezábamos tú y yo esta conversación, que las ideas de la libertad colectiva están surgiendo por fin de una manera que vienen a, a, a inundar eh, todo lo que tiene una uh, trascendencia pública y, y, y todas las personas empiezan a pensar realmente, es decir, esto es verdad, si es que esto viene por esto, ¿no? Dejan de ser meros indignados para saber cuál es la causa de su indignación. En este sentido... Me quería preguntar, eh, Pedro, conoce a Jesús, Candel, personalmente? personalmente? No le conozco, personalmente no lo conozco, sé quién es, naturalmente. Claro que lo, sé quién es, ¿no? Eh, claro que el MCRC y las ideas de la libertad política no van a entrar nunca en si es mejor una sanidad pública o una sanidad privada porque de lo que se ocupa la libertad política colectiva es de las reglas de juego, no de la jugada. Bueno, Estos aspectos de sanidad pública, sanidad privada entran dentro de la jugada. Lo que garantiza la democracia es que cualquier ideología social al respecto compita en, ide en, en igualdad de condiciones y sea capaz de imponerse con legitimidad. Esto es así, ¿no? Entonces, mmm, en el MCRC lo que somos es muy escrupulosos y además en el sentido de mantener ese carácter ideológico del, del movimiento y de sustrarle de cualquier idea social, porque lo que buscamos es la libertad, que es lo que sí, sí. ¿no? Eh, lo que son... ocurre, Pedro, es que, claro, es verdad, o sea, el MCRC, tal y como yo lo tengo concebido y he podido leer a través de internet, es como tú dices, un movimiento que no tiene una ideología definida y que defendéis, pues, un cambio. No, o sea, no, la cultura. no tiene, no tiene ideología. No Esto, tiene ideología. Es que lo maravilloso de este asunto es que, además, eh, todos los miembros del MCRC tienen la generosidad tan grande de dejar fuera... Sus preferencias ideológicas para luchar conjuntamente por la libertad política. Por eso la MCRC, cuando se alcance la libertad política, se disolverá y cada uno buscará sus fines personales eh, ideológicos eh, en igualdad de condiciones en ese momento. Pero una vez. Está... La, la, la pregunta iba más enfocada porque, claro, el, el movimiento MCRC no tiene ideología, ahí lo dejamos eh, muy claro, pero hay personas que a lo mejor la tuvieron y que ahora ya la dejan de tener, que fueran parte de la sociedad civil, que pueden defender la sanidad pública, la sanidad privada y decidir entrar o pertenecer a, a este movimiento. Entonces, no sé no sé si ahora que parece que la gente se está interesando más por la libertad política colectiva, yo creo que nosotros estamos de acuerdo, porque están percibiendo la crisis del sistema que tenemos, pueden llegar a, a, a, a, bueno, a ver más socios Perteneciente de esa sociedad civil y que cambien a lo mejor eh, los fundamentos del MCRC, simplemente. No. No, no, no, no lo sé. No, no, no, pero es que hay, hay una cosa que estás diciendo que, que creo que es muy conveniente aclarar. No es que no tengamos ideología los miembros del MCRC, es que lo, lo claro que tiene esto es es, es, es a ver es absolutamente inseparable de la condición humana y, de, y del libre pensamiento. Es un poco lo... No, no, no, todo el mundo tiene su ideología. La cuestión es claro. que guardamos la ideología para luchar por las reglas de juego. Esto es, te voy a poner un ejemplo clarísimo: un juez. ¿Tú cómo puedes pensar que un juez no tiene ideología? Es absolutamente imposible, sería castrar políticamente a una persona. Desde no. luego que los jueces tienen ideología. Y es que deben de tener ideología, porque si no serían absolutamente eh, nada, la, la nada personal y de pensamiento la tienen, pero un juez cuando está en el ejercicio de su función jurisdiccional deja fuera su ideología para someterse exclusivamente a las reglas del derecho. Y pues nosotros lo que pensamos es que es absolutamente eh, inútil ...preocuparse por la jugada si no tienes claras cuáles son las reglas de juego. Y eso sí que no tienen ideología. ¿Acaso el ajedrez se puede decir que porque el alfil mueva de esta manera es de derechas o de izquierdas? Uh -huh. ¿El parchís uh -huh. tiene ideología? No la tiene. Uh -huh. Entiendo. Estamos en eso. Uh -huh. lo, que sí, lo que sí, dentro de lo que he dicho, creo que eh, uh -huh. fue un logro y una consecución muy importante que se creara este movimiento, pero, si me permite, haría una pequeña crítica. Y es a mi modo de ver, ¿eh? Es a mi modo de ver. Eh, y esto lo puedo observar desde el, desde el extranjero y, de hecho, lo comenté con varias personas. Creo que el nivel intelectual que tenéis es muy bueno. Eh, en las sociedades eh, modernas y en todo tipo de sociedades son la minoría lo que, al final, acaba cambiando la mayoría son la, la minoría de los que arrastran a la mayoría para que se dé un cambio, pero creo que falta quizás, eh, y ahí no sé si estaremos de acuerdo, en una estrategia de comunicación que llegue más a la mayoría. Creo que está muy bien definido a nivel intelectual, creo que hay una minoría de gente que defiende este movimiento con mucha capacidad y con mucha inteligencia y con mucho talento, hay mucha, de hecho, hay gente que ya ha venido a este programa, no hemos tenido a Liodoro coordinador de... ...de Canarias hemos tenido a Gabriel... ...de comunicación y hablar de Eliodoro, pues yo creo que te has contestado tú solo a la pregunta, porque ahí tienes un ejemplo de lo que digo, hombre, desde luego que todo es mejorable, pero aquí no hay una autocomplacencia por parte de nadie, esto sí. es así. Pero, pero es que lo importante, y tú también has, has tocado un tema vital, que es de dónde viene el cambio, cómo puede venir el cambio... Eh, lo que es llamado el tercio laocrático, esa parte más preparada de la sociedad es la que es capaz de producir de producir ese cambio. Y uh -huh. el objetivo de ese tercio laocrático, y también hay, en eso sí te doy la razón, es encontrar la hegemonía política. ¿eh? Para eso también la hegemonía cultural, en términos ranchianos, por ejemplo. Eh, eso es lo importante. Y efectivamente, como ves, eh, yo, de 10 años para acá, esto que estamos hablando tuyo era eh, una cuestión que se hablaba, bueno, entre dos, entre tres o entre cuatro. Y yo creo que a los hechos me remito para ver que esa batalla por la hegemonía se va ganando poco a poco, pero no sin esfuerzo. Tú date cuenta también contra lo que estamos luchando, contra un status quo absolutamente asentado y, y con una capacidad mmm, represiva del pensamiento. Totalmente brutal, porque aquí en España desde el año 78 se nos han dado todas las libertades individuales del mundo, pero no se nos ha dado la libertad política, que es la más importante, y eso es una cuestión inherente a la libertad de pensamiento, es que estas cosas no se pueden decir porque van en contra de también lo que me preguntabas al principio, del consenso, y cualquiera que piense en contra del consenso se sitúa fuera del sistema y se le ve como un auténtico outsider yo, yo te lo comentaba, Pedro, porque que un tipejo como yo, que ha vale. descubierto hace un año... No, que, que te lo digo en confianza, que ha descubierto a, a Trevijano hace dos días. Eh, extienda este, estas ideas que, que, que yo todavía estoy descubriendo por, por las redes sociales y, y que hay ya mucha gente que, que las descubra. De, bueno, si, si quieres te comento, a, ayer mismo tuve una entrevista con, con el murciano encabronado, una persona que todavía no ha salido de esa especie de Matrix, de, para que la gente nos entienda, sabe que representa el sistema, y gracias a que existen, eh, eh, bueno, muchos más seguidores, de la derecha y la izquierda española, pudimos utilizar esa cantidad de seguidores para transmitir las ideas de Trevijano y extender, eh, extender esas ideas por parte de gente que todavía vive en la Matrix. La Matrix, la gente un poco aquí en, en el programa ya entiende lo que es. Entonces, te decía que por, por ahí creo que falta una estrategia de comunicación que podíais aprovechar mucho más y eso más que a ti quizás se lo dejaríamos más a los jóvenes que están más no, habituados a... Tampoco es que sea tan viejo todavía, pero... No, no, <risa> no, no. pero bueno, por esa por esa pero... influencia de, lo, de las redes no, sociales... No. Sí, sí, sí, sí, sí. Y, y vamos a ver, mm... pero es que una cosa nos quita la otra. Si tú conoces algo, yo creo que hay una que es la, la, la sana curiosidad que incita a leer, pero no te puedes quedar nunca en las capas superiores de la cuestión y en la imagen, en lo que, en lo que Trevijano llamaba la sociedad espectacular. Tienes que, a ver, cuando tú te sientes atraído por un pensamiento, además un pensamiento tan profundo y a la vez tan sencillo, cualquier persona inteligente lo que se siente es compelido a investigar sobre ello. Y, hombre, uh -huh. dentro de de la autocontención. Yo entiendo que también hay otra cosa que es importante, ¿eh? que hay que valorar, que es el entusiasmo. El entusiasmo fantástico, ¿no? Eh, pero ojo con el entusiasmo. Quiero decir, el entusiasmo con fundamento se llega mucho más lejos. <risa> es decir, no, por supuesto es... que sí. Sabes, claro. una de las cosas Pedro que más admiro de los países anglosajones, que ellos son muy prácticos, muy empíricos, como tú sabes, y, y son capaces de llevar las cosas al terreno y, y a veces yo creo que en España tenemos un grave problema, que es que eh, destacamos más lo que nos diferencia que lo que nos une. Y creo que en este movimiento eh, a mí me han llegado eh, gente que está ciertamente dividida y yo no entro a ese juego. Yo sinceramente no entro y creo que tú tampoco lo haces y te doy la, vamos, la enhorabuena por ello. No te he escuchado entrar en, en ese juego, en los posts que he visto de ti en, en Facebook. Y, y creo que deberíamos de, de, de defender más que la libertad política colectiva, por supuesto que sí, en mi humilde opinión, la unión para llegar a, li, a la libertad política colectiva, porque si no hay unión, nunca habrá libertad política colectiva. Esa es un, una reflexión personal, ¿no? Bueno, pues yo hay, a ver, unión, es que no sé lo que entiendes por unión, pero quiero decir... Uh, aquí hay unas cuestiones que están bastante claras y unos fundamentos que se entienden irrenunciables y estás con ellos o no estás con ellos. Es que es una cosa eh, muy sencilla. En sí mismo, eh, oye, mira, hay partidos políticos que dicen que ahora les parece muy bien el sistema de representación uninominal por distrito. Muy bien, me parece que es una parte del mensaje que ha pegado un salto cualitativo y resulta asumido a lo mejor por un partido político que está ahí y ve que el sistema, como te decía al principio, está naufragando y empieza a resquebrajarse ese consenso del 78. Yo, desde sí. luego, no voy a decir que me parezca mal que nadie diga que el sistema mayoritario por distrito uni uninominal es imprescindible para la existencia de la democracia. ¿no? Eh, pero quiero decirte, eh, a mí no me preocupa que haya mucha gente, o una dispersión, o una atomización del pensamiento mientras vaya calando el pensamiento, y eso es la hegemonía, porque también date cuenta que es bastante complicado que vaya en bloque, naturalmente. ¿El MCRC que es? Pues es un instrumento para la acción que diseñó Antonio García Trevijano y que se dedica a ello, pero tú date cuenta que a través de muchos de esos grupos que dices tú, pues han salido de ahí también. Muy bien, pues oye, ¿tienes, una discrepa ¿tienes discrepancias de fondo sobre la cuestión? Me parece... Muy bien, muy legítimo, tan legítimo que cada uno siga. Vale, no, pero... Fíjate si esa discrepancia, eh, más que la puedo observar por organizaciones como el MCRC u otros movimientos que están surgiendo, lo observo incluso en, el, en la propia Facebook. Veo a lo mejor 10 mm -hmm. grupos de Facebook, uno se llama Libertad Constituyente, otro libertad del Pueblo, y podrían ser uno. En vez de 10 grupos, podrían ser uno y, y que no, los administradores de ese grupo la publicaran acción, y compartieran todas las ideas, ¿no? Pero en la, en la acción hay una cuestión inherente a la acción y que es muy importante, y es eh, la espontaneidad. La espontaneidad es un elemento esencial de la acción. Yo, hay, um, hay por ejemplo, un un autor de la Escuela Austriaca de Economía, que se llama Ludwig von Mises, no sé si lo conoces, que habla de la... Claro. Tiene un libro que se llama La acción humana. Y te explica cómo es el desarrollo de las ideas o la proyección de los planes de ejecución de esas ideas, pensado en lo económico, pero no en lo económico como lo monetario, sino entiende lo económico como la, la praxeología, la teoría de la conducta humana. La diferencia... Yo escribí cuando me, me pidió Antonio García Trevijano, cuando escribió la Teoría Pura de la República, que escribiera un ensayo en el que hiciera una comparativa entre la praxeología de Ludwig von Mises y la teoría de la acción humana, en la que claramente se, yo intento, a él le gustó, eh, poner de manifiesto cómo lo que es en el ámbito de la acción humana personal que escribía Mises y su praxeología, encuentra una proyección y una originalidad brutal en Antonio García Trevijano cuando lo hace a la acción política colectiva. Y uno de esos valores fundamentales es la espontaneidad. Y yo creo que la espontaneidad, sí. francamente, te lo digo, Juan, no es nada negativo, sino precisamente todo todo lo contrario, por lo que, que se produce es una capacidad exponencial de generar información absolutamente asombrosa, que desde una manera centralizada es absolutamente imposible, de la misma manera que con la economía pudiera pasar. Eh, entonces, todo esto lo que supone es... Como, como un Big Bang terrible, ¿no? De una atomización y de una generación de, de información útil y trascendente realmente brutal, que yo, lejos de verlo como algo negativo, lo veo como algo realmente positivo. Uh -huh. Yo lo que pasa es que lo veo muy positivo, como tú bien has explicado, como espontáneo, porque surgen nuevas personas que defienden las ideas, pero llega un punto que existen tantas personas divididas y más en una sociedad como la española donde eh, la sociedad desgraciadamente está dividida por los partidos políticos que nos usan de forma constante que quizás los que mm, estamos comenzando a abrir los ojos y yo me pongo en este caso como ejemplo podríamos eh, por, te, o sea a, a modo de ejemplo te, te digo algo eh, conocer cuántas personas integran el MCRC en Sevilla y, y hablar con esas personas y llegar a punto de, de encuentro. Y creo sí, que no, eso, no, en no, cierta no. manera, está faltando. En cierta manera, es no. lo que me transmiten es lo que me transmiten personas que se acercan sí. a este movimiento. Y, y, y te añado algo más, Pedro, personas que a lo mejor no entienden eh, las ideas de Trevijano porque pueden ser complicadas para, para ellos, pongamos el caso de gente que no ha ido a la universidad o, o no. que no. no ha tenido la oportunidad de de estudiar o de informarse y que dicen, Juan, yo no sé si votar, si no votar, si el voto nulo, si más tengo, si no más tengo. Entonces, me, me entiendo, una estrategia de comunicación que sea más unitaria y que, y que pueda ayudar a, a, a simplificar el mensaje. Es eh, simplemente una… Sí, claro. Eh, claro. Como dicen algunos que el MCRC es una secta, ¿no? También. Es pues, una secta bastante curiosa en las que uno puede entrar y salir cuando le da la gana, ¿no? Eh, precisamente en las sectas pasa lo contrario, ¿no? Que te dejan entrar, pero no te dejan salir. Entonces... Eh, y si te dejan salir, sales mal. Y si te dejan salir, pues sales fatal. No, vamos a ver, una cuestión es la cuestión organizativa, pero otra cosa es la de las ideas que trascienden a eso. Y dentro del MCRC sí que organizativamente los, los miembros del MCRC que están en Sevilla pueden y saben cómo contactar fácilmente. Si luego esas ideas trascienden del MCR para, para afuera, perfectamente. Quien se quiere subir al carro, igualmente bien. Si es que, además, te quiero decir, la, la, la transparencia de los valores está ahí y son fácilmente asumibles. Si es que uno es del MCRC con el mero hecho de asumir la declaración de principios y valores que redactó Antonio García Treguijano, ya con eso eres del MCRC. Otra cosa es que te quieras implicar y dar un paso más asociándote al mismo. ¿no? Pues esto es. es así. Te entiendo perfectamente. Era simplemente, en fin, una, Entonces, una pequeña de crítica, pero que. Muy, muy, muy. A lo mejor es bajar mucho a, a, a, a descender la cuestión. Pero si tú eres del Real Madrid o eres del Barcelona, basta con que seas del Real Madrid o del Barcelona. Pero eh, otra cosa es que seas socio del Real Madrid o, o, o socio del Barcelona. ¿Me entiendes? Esa es la cuestión. te entiendo perfectamente y, y te agradezco ¿eh? que no hayas explicado las razones sí, y la estrategia de comunicación y todo esto pues seguramente que sí hay que mejorar en eso estoy de acuerdo contigo y se mejorará entiendo yo y todo es mejorable y todo va a ser poco desde luego eso va a ser todo así. va a ser poco contra la nuestra el... con eso, eso es evidente y nunca estaremos satisfechos con eso Entiendo. Bueno, te quería hacer una pregunta también, porque antes te hablé de, de Jesús Candel y él va a realizar una manifestación en, en octubre. Sí. Eh, esa manifestación es una manifestación, por lo que he podido ver, contra la partitocracia, pero, eh, como sabe Pedro, disculpa. Y por la sanidad pública. Y por la sanidad pública. Uh -huh. Eh, pero bueno, eh, la partidocracia es algo que la ha incluido también. Yo he acudido a otras manifestaciones de Jesús. Luchaba contra la sanidad, eh, por la sanidad, contra la corrupción y contra la corrupción eh, judicial también. Pero bueno, ahora parece que, que se ha metido más en, en la partidocracia. Por eso te quería preguntar. Eh, Ves bien que una organización, en este caso una asociación, organiza una manifestación contra la partidocracia? En un país que todavía no ha alcanzado el 50% o el 51% de abstención que se requiere para deslegitimar el sistema? A ver, mal no se puede ver, porque aunque solo sea por la visibilidad de las ideas. Ahora, si me preguntas por la utilidad, ya te diría otra cosa. Yo entiendo que lo primero, yo creo que no estamos en el, en el punto de no retorno todavía de la partidocracia y que efectivamente ese punto se mide por la propia abstención. La abstención en sí misma no es una finalidad, sino que es un requisito sine qua non para llegar a ese ansiado periodo de libertad constituyente que todos queremos. Voy a decir que me parece mal que alguien se manifieste en contra de la partidocracia y a favor de la libertad política. Hombre, pues yo no puedo decir eso. Lo que puedo cuestionar es pues, el éxito que vaya a tener eso o, o, como tú dices, si realmente no tiene que haber algo antes, eh, con anterioridad o una conciencia de libertad política, eh, una hegemonía eh, mucho sí. ma mayor o de, o de nuestro pensamiento. Eso es lo que yo pienso, ¿entiendes? Pero ¿cómo voy a...? Yo no puedo decir que me parece mal que un señor esté en contra de la libertad, de, de la partidugracia a favor de la libertad política, colectiva. Sí, no. ¿cómo voy a decir eso? Eso, eso no, no puede ser. ¿Mm? Entiendes tú también que dicho... persona que sí que esté por las ideas de la libertad política colectiva y sin embargo pues, sea liberal en su pensamiento o libertario en su pensamiento, pues a lo mejor no, no se manifestaría en una, manifest... en una manifestación que una el concepto de libertad política con el de sanidad pública. Eso también lo entendería perfectamente, y no por eso va a estar menos a favor de la libertad política colectiva. Yo creo que es fácilmente entendible desde el mismo momento que se tenga en consideración lo que yo te vengo diciendo todo en todo momento, que la, la libertad política colectiva, la democracia, es el soporte para que todas esas reivindicaciones de orden social se puedan llevar a cabo. Es decir, es de lo que dimana la, la libertad política colectiva, la libertad fundante de todos no. esos derechos que luego se vienen uh, a exigir, porque si no siempre serán derechos concedidos y de la misma o sea, manera que los datos te lo pueden quitar. Por cierto, aquí nos comenta el compañero, el coordinador del MCRC en Canarias, Eliodoro Rodríguez Medina, dice, Pedro, es una afirmación más que una pregunta, yo no le veo utilidad alguna si no tiene una abstención de un 60% mínimo. Pues es lo que te acabo de decir, en realidad, que yo puedo cuestionar la utilidad de ello, pero pero que cómo me voy a, me va a parecer mal que alguien se manifieste públicamente a favor de la libertad política colectiva estaría mal de la cabeza si yo pensara eso. Uh -huh. Ahora bien, te vuelvo a decir respecto a su, a su utilidad misma o, o, o que consiga esto, pues yo realmente pues ya te digo que sí que entiendo que es un poco poner eh, pues eso, el carro delante de los bueyes, quizás, ¿no? Pero vamos uh -huh. a ver, yo creo que es fácilmente comprensible lo que te estoy diciendo. A mí no me parece mal en cuanto a su utilidad, pues desgraciadamente creo o, o pienso personalmente que esto que, que, que como dice Eliodoro es así. ¿no? La última reflexión que te voy a hacer, eh, Pedro, si me permite, porque ya son 46 minutos de programa y ya estamos llegando a su final. En, la última reflexión sería eh, decirte que el movimiento MCRC inició hace poco tiempo, nos lo explicó Eliodoro, que vino también al programa, la acción de romper la papeleta en frente de las urnas eh, en, el, en los periodos electorales que se han ido celebrando últimamente y tuvo una gran repercusión. De hecho, cada vez más gente se fue sumando y realizó vídeos a través de las redes sociales que muchos hemos podido ver, aunque los medios de comunicación, como sabe, han intentado taparlo lo máximo que, que han podido, ¿no? porque, porque al final se tuvieron que hacer eco también. Eh, yo he estado pensando, y esto es una reflexión que te voy a dejar en el día de hoy, creo que está muy bien y es la primera acción eh, de legitimar el sistema a través de, del no votar, ¿no? pero... Te diría también que podría haber una segunda acción que a lo mejor tendría, no sé si más repercusión, que sería la de una, no sé si llamarlo insurrección o eh, llamarlo desobediencia eh, desobediencia fiscal. Decidir no pagar eh, determinados impuestos para destrozar el sistema eh, por parte de lo, del océano. Un poco, te pongo el ejemplo de Irlanda. Irlanda lo, lo hizo en el año 2008, cuando vino la crisis inmobiliaria y a través de una, aso una asociación se decidió no pagar el impuesto, lo que se conoce como el IBI en España, que recaudaba alrededor del 30-40% de, de, de del dinero de las arcas públicas. Entonces, te, ha te hacía esa reflexión. ¿Ves que una desobediencia civil por parte de la gente a la hora de no pagar impuestos podría ser una segunda acción que se podría tomar eh, en España? Ahora, lo ahora mismo no. Eh, mira, eso lo hicieron los independentistas catalanes. Ya está practicado en España, ha pasado. Y no ha tenido ninguna trascendencia. Ahora mismo no, no te digo que en un futuro. Pero, ya que me dices esto, existe una forma de desobediencia y de insumisión que sí es muy eficaz y que tú no has citado y que va ligada al voto. Y es la insumisión a eh, participar en los procesos electorales como mesa electoral designada y obligatoriamente por el Estado. Eso sí que es una, eh, una posición de rebeldía civil absolutamente eh, útil. Eh, eh, de hecho, en el MCRC, en cada proceso electoral, está ofreciendo un asesoramiento jurídico a todas las personas que son llamadas a las mesas electorales a colaborar por la fuerza con el sistema de los partidos, que esto sí que me parece una cuestión gravísima, y ayudarlas a hacer el ejercicio de su derecho de objeción electoral, ¿no? de objeción de conciencia a, a la participación de, en, en los procesos electorales. Es decir, que a ti y a mí nos obligue el Estado, bajo pena de privación de libertad, a ser cómplices y partícipes en un proceso electoral trucado de listas de partido como el que tenemos, eso es escandaloso. Y uh -huh. creo que la dignidad personal de cada uno, a ver, yo tampoco le quiero obligar a nadie que se considere demócrata o repúblico que someta, se someta a un procedimiento penal, es una cuestión, una decisión uh -huh. personal eh, que yo quiero creo, quiero decir es, es muy seria y tiene mucha trascendencia y no hay que tomarla ligera, eh, por lo menos, pero si, si nuestra dignidad personal mmm, toleraría la participación en un proceso de este tipo. Yo sé que ha habido ha habido algunas personas que, no dando ese paso, han hecho otras cosas también muy buenas en este sentido, como presentarse con camisetas de yo no legitimo la corrupción, yo no voto, pero el paso definitivo, ya que me hablas tú de, de desobediencia eh, civil ni de, de insumisión, eh, yo creo que antes de la fiscal, que, que como te digo, yo creo que ahora mismo eh, no sería útil, sí que sería útil, y aunque solo sea por la repercusión en los medios, esa desobediencia civil, ese agotamiento de las vías administrativas y judiciales, incluso llegando al punto de la obediencia de no participar uh -huh. en, en los procesos electorales o no ser obligado, no prestarse a ser obligado a, a esa participación, porque sin nosotros eso no puede funcionar. Y si nosotros nos negamos, crearíamos una situación muy grave, muy, muy crítica a estos procesos electorales fraudulentos o, bueno, no fraudulentos conforme a la legalidad actual, sino absolutamente ilegítimos. Y legítimo y diríamos más, sí. Sería lo más correcto. Y representativo Yo no estoy dispuesto a avalar con mi presencia y obligado por el Estado eh, la continuidad de un régimen electoral eh, que no es representativo. Esa es la cuestión. Sí. Ya digo desde el MCRC sí que ha habido algunos valientes que han dado ese paso… Eh, han agotado todas las vías administrativas y judiciales y, bueno, eh, pues se le ha, les ha apoyado en todo lo posible, prestándoles incluso asistencia jurídica y, y de todo. Entiendo. Que... Pues, darte las gracias por esa respuesta nos aclara las dudas y tu opinión personal al respecto. Eh, quisiera darte las gracias por participar en el programa, Pedro, eh, me ha encantado tenerte aquí, he aprendido mucho co contigo. Intelectualmente, Pedro hoy ha bajado el nivel para poder charlar con alguien como yo que no, no, no. Bueno, ahora va a empezar a estudiar eh, Derecho Internacional del Comercio, Derecho Privado, ¿no? que es más difícil, Suerte no creo que... que... <risa> Suerte con eso. Y, y, y bueno, y, y darte un minuto de oro final para que bueno te puedas despedir de, de la audiencia. Han sido muchos los, los mensajes los que hemos tenido aquí y, y desearte lo mejor en tu andadura. Eh, tanto profesional, personal, etcétera. Un saludo a tu familia también y, y para lo que quiera aquí tienes a Movimiento Civil por pues si quieres volver a, a participar, a colaborar con, con nosotros y, uh -huh. y, y darte las gracias otra vez. Así que, un minuto de oro y, Nada, y, y el tiempo es tuyo. Simplemente darte las gracias por haberme invitado y por dar a conocer las ideas de la libertad política eh, a través de una plataforma como esta que tú tienes. Si efectivamente, Internet es una, una herramienta muy importante, pero no tenemos que olvidar que es eso, una herramienta. Una herramienta sin nadie detrás que no sepa manejar esa herramienta no sirve para nada, incluso sirve para romper las cosas. Eh, por eso llamo la atención a lo que era la sociedad espectacular, que también decía Antonio García Trevijano y que te comentaba antes. Yo creo que es una responsabilidad de cada uno formarnos, y una vez formando, formados, dar a conocer las ideas de la libertad política. Eh, todos sabemos que en Internet hay muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Hagamos que nosotros las cosas que, que publicamos y que hacemos sean útiles y sean buenas. Eh, eso es una cuestión importante. Por eso me ha gustado mucho colaborar contigo y con este medio, porque yo creo que sirve para clarificar mucho. Pero hay, algunos, hay algunas cosas que solo podemos hacer nosotros, que no nos pueden hacer desde fuera. Las puertas del pensamiento son unas puertas que se abren desde dentro. No podemos esperar a que nos las abran desde fuera. Y yo creo que la labor de cada uno de nosotros es la de la formación, autoformación, para propagar nuestras ideas. Esto yo creo que es, es absolutamente fundamental. Y por eso te quiero dar a ti las gracias precisamente pues por tu programa y por haberme invitado a mí hoy. Pues nada, espectadores, eh, os dejo de aquí de Movimiento Civil. Este vídeo será ahora retransmitido en YouTube para que lo podáis ver y daros las gracias a todos por las donaciones que estáis haciendo al, al canal, por todos los contenidos nuevos que estamos subiendo y, como sabéis, pues la semana que viene tendremos más programas. Estamos esperando, Pedro, a Rubén Gisbert, que también estará aquí en Movimiento Civil, un amigo tuyo, muy conocido, y esperemos que estas ideas de la libertad política colectiva se puedan extender por gente como ustedes que realmente la conocéis y que nos ayudáis a todos, a, a, a todos nosotros a entenderla mejor, ¿no? Así que nada, darte las gracias y como, como te he dicho antes, mucha suerte. A tu disposición. Venga, chao, gracias a todos.